de reguetones de bembones como bembones eh? bembón bemboy algo así, un disparate con unas letras extraordinarias que no corresponden para, hacer, para enterrar con dignidad a cualquier gente, pero en la desformación cultural que está pasando el pueblo dominicano a los muchachos que matan mayormente, mayormente con más ahínco a los delincuentes que matan, que son famosos en su barrio, o porque regalan dinero, o porque son guapos, o porque le tienen miedo, pero por esa desnaturalización, pero con Geraldo, los merengues clásicos es la mejor forma de nosotros recordarlo. por eso hoy, eh, tenemos, eh, aprovechando la semana de duelo de Papa Molina, un tremendo ser humano también que murió ayer del asunto del COVID. Yo espero que esta vacuna, que ya en octubre comienzan a aplicarla en Rusia, porque la vacuna que piensan hacer, en, eh, que están ya hechas en Estados Unidos, hay un problema serio. En Estados Unidos hay tres tipos de vacuna. Entonces, hay una vacuna que va a ser tomada de los cadáveres de la gente que ha sufrido el COVID. Y a través de una transformación genética, o sea, una desformación de la naturaleza, con una de esas es que se va a utilizar para el asunto del COVID. Pero ayer salió una declaración de Robert Kennedy Jr., el hijo de Robert Kennedy, sobrino de John F. Kennedy. Diciéndole a la humanidad que es imposible, antihumano, antihistórico y anti todo, que apliquen esa vacuna que, entre su naturaleza, lo que tiene es, es una desformación genética de la naturaleza que no se sabe con el tiempo qué tipo de resultado va a tener. Y él descarta una de esas vacunas y prefiere que nos vayamos por la vacuna de Inglaterra, de la universidad de Oxford y la de Rusia y la de China. Porque a mí no me gustó cuando uno de los médicos de prestigio de Estados Unidos decía que estaban por acelerar una de esas vacunas en Estados Unidos, antes del 3 de noviembre, con el objetivo que sirva como si fuera en República Dominicana, regalar funda, cajas o canastas con fines electorales. O sea, que él decía, no estoy de acuerdo que rompa un protocolo con tal de que pueda salir una vacuna antes del 3 de noviembre, para ser utilizada políticamente para la reelección de Donald Trump. O sea que realmente la situación hasta ahora es seguir cuidándonos, ser humilde, señores, cuando yo voy a un negocio, cuando yo fui a T&T Ferretería, y le decía lo que quería por el muchacho, no me entendía, y yo hice esto. Yo necesito dos latas de pinturas, tal cosa, pero me quedé con la mascarilla aquí. El otro joven que vino me dijo, señor Manolo, la mascarilla, me sentí avergonzado, que un niño, un joven, me tenga que sea un viejo recordarme que tengo que colocarme la mascarilla. O sea, nosotros los que tenemos formación, lo que entendemos que una de las pequeñas cosas y es lo siguiente, oigan por qué la ventaja de cuidarnos. Oigan, porque salió un escrito que me lo mandó el grupo de, de pensadores, los higüayos, que en la medida en que tú dura más tiempo sin, si, sin enfermarte, puedes llegar a un momento que la vacuna, lo que le falten son 15 días. Y cada día los médicos conocen más sobre la enfermedad. Hay cosas de la enfermedad que se tomaron en los meses de enero y febrero, que hoy no se están aplicando. Entonces, si tú logras llegar a octubre o noviembre sin que te dé el COVID, hay posibilidades que en ti se produzcan mejores aplicaciones de salud porque hay más conocimiento sobre una enfermedad que los médicos estaban en cero. Tú ves que se habla de la intubación, se habla de una serie de medicamentos que en los últimos tiempos no se aplican. Entonces, el papel de nosotros es ver cómo yo llego a enero sin que me dé el COVID. Me voy a proteger como una meta a enero, porque quizás en noviembre o en octubre, si sale la vacuna, y ya la República Dominicana está dentro de los países de América Latina, que Rusia le va a dar aproximadamente casi pasa del millón para ser aplicada a los dominicanos. Ahora, antes de noviembre, se va a tomar las pruebas de 500 dominicanos que quieran hacerse eh, inyectarse la vacuna de norteamericana lo que habría que ver cuál de las tres es la que usted se va a aplicar ya que en la medida en que usted se cuida en esa medida su enfermedad puede llegar cuando se esté más cerca de la solución del problema no es lo mismo enfermarse en enero o en febrero o en marzo, que enfermarse luego, después de ahí, los resultados han sido mejores. Entonces, vamos a cuidarnos para ver si llegamos a enero, sin por el cuido, por respetar el protocolo, nosotros tratar de que la ciencia nos tenga mejores noticias de esta enfermedad, que viene siendo aún desconocida para la ciencia, o sea que esa situación es así. Señores,